en Facebook, como ya he comentado en el vídeo anterior, sobre cómo hacer un, eh, un tema, el Two Arms in Dixie, y me pasé por alto una serie de peticiones que tenía en, en, en YouTube, ¿vale? Por ejemplo, alguien me pedía que sacara un, un tema de, de Morat, eh, Morat eh, Morata de Tajuña, me suena a mí, Morat, bueno, Morat no fue también el que... Morat, uno que un personaje histórico, ahora mismo no lo recuerdo o era Murat, no me acuerdo bueno, cualquier caso, Morat eh, es un grupo que a mí personalmente pues no me, no me atrae vale eh, lo he escuchado por, porque voy en el coche, la radio puesta y no me queda más remedio que escuchar lo que, lo que ponen y lo he escuchado y tal y, pero no, no, no me llega eh, no me llega ni la temática de sus canciones ni en sí el grupo como tal vale sé que en España concretamente pues tiene muchísimos seguidores y gusta mucha gente y sé que hay un banjo y es bueno que haya banjos en, en grupos populares porque así se expande, digamos, este, este conocimiento pero eh, no le veo yo, digamos no, no me... Ver, ¿cómo me explico sin ofender a nadie? a mí no me llega y veo que tampoco musicalmente en cuanto al tema de banjo pues aporte nada porque básicamente lo que están haciendo es... Hago los acordes de la canción, pues arpegiado sin grandes pretensiones y ya está. Entonces, pues no, no, no, no me llega. Si hay que sacar un tema de Morat, pues básicamente coger los acordes y, y tocarlos, porque no, no hay más. Y bueno, y otra de las peticiones, eh, porque ya me estaba enrollando, otra de las peticiones era de sacar temas así típicos de, del rock clásico, ¿no? Y una de ellas era la de La Casa del Sol Naciente. Y bueno, pues esta sí digamos, me llega un poquito, no es que tampoco yo me disloque, pero eh, concretamente la versión de los de que famosa, que es la de los, los animales, los animales, como dicen en Córdoba, eh, The Animals, pues <coughs> está bien. Aunque yo me gusta más las antiguas, ¿vale? Me gusta más la, las versiones primitivas de, del mismo tema, eh, que son como, en cierta manera, más sencillas y más complejas. Más sencillas porque a lo mejor cogen dos acordes y con esos dos acordes, con un acorde le están dando vueltas a, al tema, pero son como más, más auténticas, ¿vale? De hecho yo tengo grabado una así de inspiración all eh, time, que la voy a poner de hecho. Bueno, dicho lo cual, eh, que me enrollo, que voy a hacer el, el The House of the Rising Sun de los, de los Animals, ¿vale? Y una versión sencillita con acordes simplemente, una versión up the neck, con acordes también, pero un poquito más, más elaboradilla, y un solito venga con dios aproximación eh, vamos a desmenuzar bueno, por pues los acordes. los acórdenes iba a decir los acórdenes son son tus acórdenes mujer eh, los acordes son fáciles vamos lo que he hecho ha sido coger los acordes de, del tema normal que digamos que está en la menor y los he puesto en, en mi menor que es un más banjístico vale más de más típico de baño entonces <tose> tenemos mi menor primero, <coughs> is... luego nos vamos a sol, a house. luego la, luego do, y mi menor, de sol, si séptima, ¿vale? Para que se vea claro, mi menor, segundo traste. Sol mayor, en formato F de toda la vida. La mayor en formato barra. Do, del cual realmente solamente pongo estas dos esta do notas. En formato D de toda la vida. Luego Mi menor de nuevo. Sol de nuevo. Y Si eh, séptima, ¿vale? En formato barra, y agregándole este dedito aquí, tengo el la séptima. Bueno, esto es durante la primera parte. En la segunda parte me he ido un poquito hacia arriba y lo que he hecho ha sido poner el Mi menor aquí, en vez de ponerlo aquí, tengo... Ya sabéis que tengo cuatro Mi menores. Bueno, tengo más, pero digamos, empezando desde aquí tengo este, este, este y este. La nota trastea desde hace, desde hace un montón de años. ¿Vale? Mi menor, Mi menor, Mi menor, Mi menor. Entonces lo que he hecho ha sido poner Mi menor aquí, Sol mayor aquí, Formato D, La formato D, Do formato F, vuelvo a repetir Mi menor, vuelvo a repetir el Sol y ahora he puesto el Si séptima así. Lo que he hecho, eh, así como un poquito distinto, es que esto es el Si séptima y esto es el, el disminuido. Entonces estas tres notas las comparte tanto el séptima como el disminuido. Y eh, como posiblemente ya sepáis, el, el disminuido lo puedo mover perdón lo puedo mover por el mástil y entra, aunque no sea el mismo acorde como tal, pero entra. Son, digamos, siempre son eh, tres trastes. O sea, me, si estoy aquí en el, en el noveno, en el séptimo, perdón, me voy a ir al diez. Si estoy aquí en el diez, me voy al 13. Si estoy en el 13, me voy al 16, ¿vale? O sea, puedo ir hacia arriba. O hacia abajo, mejor dicho. O puedo ir hacia arriba. ¿Vale? Y entra. Entonces, como me da tiempo, pues meto esos acordecillos y queda, queda chulo. Entonces, lo que he hecho ha sido eso. Como he comentado, sí. Perdón, sí. Mi menor, Sol, La, Do y luego Mi menor. Sol sí, ¿Vale? Y al final ya de esa segunda parte Pues me he ido otra vez hacia arriba Y he estado combinando Distintas inversiones ¿Vale? También se me ha ocurrido un, Hacer un solito Y ahora os lo voy a indicar Bueno, se me ha olvidado comentar Un, un par de detalles eh, El rol que estoy haciendo casi todo el rato es A veces también hago un forward-backward Perdón y si todo el rato es y hay una cosa que hago que en, en este caso hago una pequeña variación que es meter la cuerda cuarta vale o sea el mismo rol pero en vez de empezar desde la cuerda tercera empiezo desde la cuarta que lo hago en, en, el, en el mi menor aquí arriba y en el sol de manera que hago ¿Vale? En vez de hago para que suene la, la cuerda grave. De, de, de, de. ¿Vale? Y luego ya todo el resto si es lo normal. Aquí, esto que hago aquí, esto es un lick que por fin ya lo tengo dominado. Lo tenéis en mi página de, de Leaks. Es un, lo, ten, lo tengo aplicado a la, al, al 2 séptima, pero evidentemente también en el 6 séptima. Es muy, muy, muy, muy, muy, muy típico de, del, del Bruglas. Y es difícil, parece fácil, pero es difícil, porque tienes que hacer una especie de, de cambio de adelante hacia atrás. O de atrás de la, hacia adelante, mejor dicho. sale más fácil decirlo que hacerlo y ahí hay un momento en que va de adelante hacia atrás o mejor dicho de atrás hacia adelante y es bastante, parece fácil pero no, no es nada fácil, bueno ya me enrollo más que iba a durar estos 14 minutos eh, trabajártelo con, trabajárselo con los propios huevos bueno, sobre el solito se me ha ocurrido lo siguiente vamos a, a usar eh, intervalos de tercera, ¿vale? y vamos a ir combinando distintos tipos de roll básicamente el forward-backward actuando sobre la primera y la segunda cuerda algo así como el backward y el forward incluso el, el del foggy mountain breakdown también se puede aplicar entonces, bueno repetimos un poco, repasamos los acordes vamos a usar mi menor mi menor, que sabemos que tenemos este mi menor, este mi menor, este mi menor, este mi menor y este mi menor. ¿Vale? Pues vamos a empezar trasteo. Empezamos por... De este mi menor vamos a coger estas, do, estas dos notas. Y vamos a darle aquí un poquito de, de backward roll. Luego vamos a irnos a sol. Y de este sol vamos a coger solamente estas dos notas. Este intervalo que es la tónica y la tercera. ¿Vale? Entonces hacemos algo así como... Siguiendo la secuencia de acordes, nos vamos a ir a la que recordábamos que era así, ¿vale? Y vamos a coger solamente estas dos notas. Y de Do, exactamente lo mismo, nos vamos a ir aquí. Tenemos este Do, que equivale a este, pero a partir del toque 12, ¿vale? Y vamos a coger estas dos notas, de manera que tenemos todo ya de momento. Y ahora vamos a ir a este mismo mi de aquí, mi menor, pero aquí, a partir del traste 12. Y vamos a coger estas dos notas. Como era mi menor, sol, si, pues vamos a coger estas dos notas de mi menor. Y ahora, aquí tengo un acorde sol que es igual que este, ¿vale? Pues vamos a coger estas dos notas de sol. Y ahora para hacer una cosa súper fancy vamos a usar esta. Eh, vamos a hacer este arpegio con el mi-séptima. Con el eh, perdón, con el si-séptima. ¿Vale? De manera que queda. cosa que quiero comentar sobre el solo es que si quiero agregar alguna pequeña variación, los otros dos dedos están libres, es decir, que siempre que quiera puedo ir agregando notas, intentar buscar notas que entren, esta entra, esta entra, esta entra, cuando estoy aquí, esta entra, No sé si va quedando claro lo que quiero decir. Eh, dependiendo un poco de cómo nos venga la inspiración. Vamos, lo puedo hacer sencillo. O y meter esas notas siempre que, que se puedan meter, ¿vale? Bueno, entonces lo que tenemos de momento... Y vamos a otra vez. Y ahora para introducir una variación, en vez de meter este, este do aquí, vamos a ir hacia, hacia arriba. Entonces vamos a coger... De la postura F de do, vamos a coger estas dos notas. De manera que queda... Y ya nos va a pedir seguir hacia arriba. Por tanto... mato un poco como como con los acordes Ser un, un solo. Ya, eh, pues, toma por culo.